Uno acá en la Facultad de Ciencias Agropecuarias puede hacer muchísimas actividades extracurriculares como lo son, por ejemplo, los módulos didáctico-productivos, como los equipos de deporte, eh, el gimnasio de la UNER, eh, que son un montón de cosas que son que fomentan eh, la, la interacción entre los alumnos y entre los docentes. En la Facultad puede hacer todo. Eh, he participado en centros de estudiantes, organizado eventos culturales como recitales también eventos sociales que hemos hecho se organiza una producción de 24 horas en la planta Piloto elaboramos alimentos por un día entero a los que luego se distribuyen a distintos comedores en la planta Piloto por ejemplo yo he hecho una cantidad de, de elaboraciones dulce de leche, yogur, hay una planta de yogur eh, cerveza, algo cerveza artesanal y, y bueno, es algo que a mí me encanta y y bueno, lo aprendí haciendo en la facultad y quizá en el futuro lo, lo desarrolle, qué sé yo, como un emprendimiento propio. Si tienen la oportunidad, no dejen de participar de esos espacios extracurriculares que ofrece la universidad, como lo son los equipos de deporte, como lo son eh, proyectos de extensión, actividades de extensión, como eh, los módulos acá en Agronomía, porque realmente... Son espacios que nos forman desde otro lugar, que también hacen a la vida universitaria, que la enriquecen un montón, que nos ponen en contacto con otras realidades y con otras eh, personas que nos pueden ayudar en el transcurso de esta carrera y también que nos pueden ayudar después cuando eh, nos recibamos y ejerzamos profesionalmente. Sin duda que eh, pueden, podemos salir muy favorecidos de esto. Gané una beca de investigación del laboratorio en donde estamos dos estudiando la elaboración de películas y recubrimientos eh, biodegradables para tratar de disminuir lo que es el uso de plásticos y demás eh, en arándanos y en nueces pecan Es recomendable habitar todos los espacios de construcción de conocimiento de acompañamiento, de construcción con un otro yo por ejemplo formo parte de un equipo de tutores pares que realizan un acompañamiento a quienes recién están iniciando la carrera por ahí y como es, hay muchos espacios que lo más propicio es habitarlos y seguir construyendo con otros y nosotros con esos otros. Y tenemos también la posibilidad de acceder a prácticas deportivas, tales como fútbol, volei y básquet. Yo juego al básquet, jugué al fútbol, salimos campeón con el equipo de fútbol. Y bueno, los 20 facultades. Eh, todos los años, se juntan tres días, nos vamos, no sé... A distintas sedes de, de las universidades de, de Entre Ríos y se desarrollan todas las disciplinas con todas las facultades de la UNER y la verdad es que está genial expresarles que tienen una cantidad de cosas por hacer acá. Hay que animarse, es fantástico, es una etapa más de estudio en nuestra vida y para mí es una etapa la más importante de todas porque además de adquirir conocimientos, salir con un título universitario que es tan importante hoy en día eh, crecemos también en lo personal, a nivel valores, responsabilidad, disciplina también, la manera de organizarnos. Bueno, nada es fantástico todo lo que, lo que te deja la facultad. Es un camino muy lindo. Eh, traten de vivir la experiencia de la universidad porque es una experiencia que eh, nos transforma muchísimo, que cambia nuestra visión del mundo, que cambia nuestra visión de las realidades eh, y sin duda que, que es eh, fundamental no se pierdan de vivir una experiencia hermosa que es transitar la universidad pública.